¿Qué tal muchachos? El día de hoy analizaremos esta carta que probablemente se convierta en un Big Bad, el Alto Evolucionador. La carta del Alto Evolucionador estará llegando todavía el día 23 de mayo a Marvel Snap. Luego de haber revisado el origen del Alto Evolucionador en los cómics, podría decir aquí que tiene un poder muy similar a Kang. Pero este argumento tal vez no sea suficiente para poder establecerlo como un Big Bad, se necesitan también otras cosas más y lo fundamental va a ser revisar justamente la carta del Alto Evolucionador para saber qué tan fuerte va a ser. Comencemos entonces revisando los stats del Alto Evolucionador, el coste de energía con relación a su poder es bastante bueno muchachos, incluso mejor que una White Queen por ejemplo, ofreciéndote un 4 de coste de energía por 7 de poder, bastante interesante. Y muchachos, dentro de los casos que nosotros hemos revisado Cuando una carta excede demasiado en poder al coste de energía que ofrece Generalmente su habilidad es un castigo en sí para la misma carta O inclusive también favoreciendo al mismo oponente bastante Pero ahora pasemos a revisar la habilidad del alto evolucionador Para saber si esto es un castigo o es un premio para el quien la juega A ver, comencemos entonces La descripción de esta habilidad te dice Al inicio del juego, desbloquea él una habilidad secreta de todas las cartas que no tengan habilidades Aquí lo que tenemos que tener en cuenta muchachos es que estas cartas que están siendo desbloqueadas son tanto de tu mano como las que se encuentran también en tu mazo. Y aquí hay una palabra clave dentro de la habilidad que dice todas las cartas, esto se refiere tanto a las cartas que tengas en tu mano como las que tengas en el mazo. Se me hace muy similar a la habilidad de Sauron, solamente que Sauron tiene muchas más trabas para poder liberar su efecto, en este caso Sauron como podemos revisar acá tiene un efecto de revelarse. y dice que remueve todas las habilidades de las cartas cartas continuas que están tanto en tu mano como en tu mazo y aquí muchachos esta habilidad de Sauron está en la edad de piedra comparado justamente con la habilidad que tiene el alto evolucionador, el alto evolucionador su habilidad no es ni continua ni revelarse, es una habilidad simplemente única y que no tiene ningún tipo de restricción ya que simplemente tienes que tener al alto evolucionador dentro de tu mazo sin necesidad ni siquiera de haberlo robado para que esta habilidad pueda funcionar de todas maneras en otras palabras su habilidad del alto evolucionador vendría a ser pasiva que es algo muy similar al mecanismo de cómo funciona también la habilidad de Thanos, Thanos también al inicio de la partida te pone 6 gemas de infinito en tu mazo, así que es algo muy similar su funcionamiento aquí con el alto evolucionador y aquí nos viene una gran duda dentro de la habilidad también del alto evolucionador, porque dice que desbloquea las habilidades secretas de todas tus cartas que no tengan habilidades ¿cuáles son las cartas que actualmente no tienen ninguna habilidad dentro del juego? y lo otro que se quiere saber también es de qué tratan esas habilidades secretas que van a ser desbloqueadas y aquí muchachos les voy a enseñar Justamente todas las cartas Que no tienen habilidades Acá podemos ver que está Wasp Está Misty, está Shocker Está Cíclope, está La Cosa Está Abominación Y está el Increíble Hulk Acá tenemos estas cartas que en total vienen a ser 7 cartas de la colección Que se encuentran sin habilidades Que se les va a desbloquear una habilidad Secreta gracias al Alto Evolucionador Y como algo de pura coincidencia Todas estas cartas que les acabo de nombrar Aquí muchachos que van a ser potenciadas Por el Alto Evolucionador También son potenciadas por Patriot si se dan cuenta Pero claro está que Patriot influye en estas cartas porque no tienen ninguna habilidad pero si tú de pronto les pones habilidad con el alto evolucionador obviamente Patriot acá ya no podría hacer nada pero bueno comencemos revisando cuáles son estas habilidades secretas que van a ser desbloqueadas en estas cartas inclusive lo que estoy viendo es que cada carta tiene una habilidad secreta distinta y son cosas muy interesantes porque quiere decir que te va a dar mucha flexibilidad estratégica al momento del juego Comencemos entonces muchachos a revisar las habilidades evolucionadas de estas cartas. Comenzando por Wasp, va a tener un efecto de revelarse y lo que va a hacer es que va a afectar a dos cartas enemigas aleatorias aquí con menos uno de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que si el enemigo por ejemplo en la ubicación derecha tiene cuatro cartas ya lanzadas ahí, pues tú lo que vas a hacer es que vas a lanzar a Wasp en esa ubicación, no, en la ubicación de la derecha y de manera aleatoria Wasp va a afectar a dos de esas cartas con menos uno de poder. Субтитры y aquí muchachos toca revisar la habilidad evolucionada de Misty Knight por lo que veo no tiene efecto ni de revelarse ni efecto continuo y qué es lo que pasa acá dice cuando finalizas un turno con energía sin gastar otorgas a otra carta aliada más uno de poder y aquí vamos a remarcar esta frase de acá que dice cuando finalizas un turno con energía sin gastar ya que esta mecánica de aquí nosotros ya lo conocemos lo hemos visto en cartas como Sunspot o Shihol donde tú tienes una recompensa en estas cartas por no gastar energía. Y la recompensa que te da esta carta por no gastar energía es que le va a dar más uno de poder a otra de tus cartas que estén en el campo de batalla de manera aleatoria. Pero acá la duda que tengo con respecto al beneficio de esta habilidad es si a la hora que otorga más uno de poder a una carta aliada es a una carta que ya fue necesariamente jugada o a una carta que está en tu mano o de repente a cualquiera de las dos situaciones. Y la otra duda que tengo también es con respecto al no gasto de energía porque está en proporción a la cantidad de poder que puede distribuir Misty. Night también, porque a ver, ¿qué pasa si tú en el turno 3 no gastas los 3 de energía, digamos que pasaste el turno y está Misty Knight ya jugada, ¿qué va a suceder? ¿va a dar más 3 de poder eh, distribuido aleatoriamente entre otras cartas o sencillamente va a seguir dando solo más 1 de poder sin importar el no gasto de energía o la cantidad del no gasto de energía el funcionamiento que creo yo que va a tener es simplemente que no va a importar cuánta energía no hayas gastado igual solamente va a dar más 1 de poder y ese más 1 de poder va a ser dado de manera aleatoria a una de las cartas aliadas que ya esté jugado en alguna de las ubicaciones y ahora revisemos la habilidad evolucionada del shocker, acá por lo que estoy viendo va a tener un efecto de revelarse y dice, otorga a la carta más a la izquierda en tu mano menos uno de costo esto es muy similar al efecto que tiene Nakia, solamente que Nakia bostea a las dos cartas que están más a la izquierda de tu mano, pero lo que está haciendo acá el shocker es reducir el costo de una carta no es obviamente es un efecto de revelarse, lo va a poder hacer eh, cuando lo juegues, no lo va a poder activar y lo que va a hacer es que va a abaratar un poquito más la carta que tengas más a la izquierda en tu mano con menos uno de costo de energía y el efecto de esta carta también está muy interesante muchachos porque puede servir como un efecto de rampeo, de repente justo tienes la carta más valiosa que deseas tratar de lanzarle en un turno más temprano y si la tienes en la mano izquierda o justamente está a la izquierda digamos de toda tu mano, simplemente el shocker le va a reducir el costo y así la puedes lanzar un poco antes y puede ser que puedas desencajar la estrategia del oponente mismo Vayamos ahora con otra de las cartas icónicas también del universo de Marvel y vendría a ser Cíclope. A ver, ¿qué es lo que hace su habilidad de evolucionada de Cíclope aquí? No tiene efecto de revelarse y tampoco tiene efecto continuo, por lo que veo tiene habilidad única. ¿Y qué es lo que dice? Cuando terminas un turno con energía sin gastar, afecta a dos enemigos aleatorios aquí con menos uno de poder. Y aquí tenemos otra carta que evidentemente se va a sumar al grupo de estas cartas que tienen la mecánica de no gasto de energía. Acá el beneficio que te da esta carta es muy bueno porque sobre todo puede ser usado varias veces, si tú lanzas a Cíclope desde turno 3, en turno mismo 3, en turno 4, 5 y 6, si tú no estás gastando energía, si sea 1 energía que no hayas gastado, pues Cíclope simplemente lo que va a estar haciendo es ir reduciendo el poder de forma aleatoria a dos cartas enemigas que estén en su ubicación durante cada turno o sea, eso está muy excelente digamos que no es tan difícil la condición de cumplirla y lo que puede llegar a hacer es que puedas tener mucho Mucha reducción de poder del lado del enemigo y eso a ti te beneficiaría bastante para poder ganar la partida. Y aquí nos vamos con la habilidad evolucionada de la cosa, va a tener un efecto de revelarse y lo que dice es, afecta una carta enemiga aleatoria aquí con menos uno de poder. Repita esto dos veces más. Bueno, eso también es... Esta forma de, de cómo se activa la habilidad está interesante, ¿no? Porque si tú lo lanzas en esa ubicación y hay, no sé, tres cartas enemigas en esa ubicación donde estás lanzando a la cosa, va a afectar con menos uno de poder a una de esas cartas y luego va a repetir eso dos veces más. Lo que me da por preguntar acá es si realmente a la misma carta de repente, de las tres cartas enemigas que les puse como ejemplo, de repente la misma carta... Le tira las tres veces menos uno de poder Como es una forma aleatoria Y como lo está repitiendo incluso dos veces más En esas repeticiones de repente va a volver a repetir Valga la redundancia ¿no? A la misma carta que le había afectado con menos uno de poder Así que o bien puede pasar eso O bien se puede dar de manera aleatoria A las diferentes cartas que estén lanzadas dentro de su ubicación Donde está jugando a la cosa Luego pasamos a la habilidad evolucionada de la abominación dice que no va a tener efecto de revelarse ni continuo es una habilidad única y va a costar uno menos por cada carta enemiga en juego que esté afectada por poder negativo mira lo interesante de la mecánica de esta carta porque justamente las cartas anteriores que hemos estado viendo la mayoría de ellas o muchas de ellas están dando poder negativo en sus efectos entonces qué es lo que va a pasar o sea imagínate que dice por cada carta enemiga en juego que esté afectada por el poder negativo acá no importa qué tanto poder negativo negativo le hayas puesto esa carta afectada solamente te cuenta la cantidad de cartas afectadas sin importar qué tanto poder negativo haya perdido cada una no por lo que estoy entendiendo así entonces digamos si con todo esto que, que estamos lanzando acá previamente tienes tres o cuatro cartas que estén afectadas con poder negativo pues simplemente abominación va a pasar a costar justamente menos eh, energía por esa cantidad de cartas que estén afectadas lo cual de lo que cuesta 5 normalmente La abominación podría costar 2 Podría costar 1, incluso de repente En el, la situación más ideal puede costar 0 y no es imposible Puede llegar a pasar eso y puede ser que la utilice Generalmente la abominación En el turno final, no, en turno 6 o turno 7 si es que se da el caso Y puede ser, tiene una gran Presencia, o sea va a tener un gran valor que puedas Lanzar una carta por coste 1, coste 0 Inclusive por coste 2 que tenga 9 poder Eso puede significar incluso Ganar la partida de una manera bastante amplia en alguna ubicación y lo bueno de hacer esto muchachos es que de alguna forma también estás tratando de evitar un posible shang al tirar esta carta al final y digamos que si tú no tienes prioridad va a ser más cómodo todavía y esta carta va a ser bien difícil que sea eliminada y muy probablemente vas a terminar ganando con un gran poder en donde la vayas a lanzar y ahora muchachos toca revisar la habilidad evolucionada de esta carta que tiene el coste más alto de todas las que hemos revisado que vendría a ser Hulk el efecto que tiene es continuo y lo que dice es más 2 de poder por cada turno que terminaste con energía no gastada y aquí muchachos la habilidad de Hall lo pone muy codo a codo justamente con una de las cartas también que tiene mayor poder en el juego que vendría a ser Infinite por tanto Hall podría llegar a ser una de las cartas más cotizadas gracias al alto evolucionador aquí, a ver qué es lo que dice y entendamos un poco bien la habilidad de Hall porque es una habilidad continua pero no olvidemos que esta habilidad se va a ir cargando de poder conforme tú vayas o no vayas gastando energía en los turnos previos, esto qué quiere decir que tú puedes lanzar un Hall o puedes jugar un Hulk que ya estén de repente en 620 o en 618 o 622 lo cual es un gran poder y la verdad ahí sí sería el Hulk aplasta tal cual porque podrías llegar a ganar una ubicación solamente lanzando esa carta solita en esa ubicación y por lo que veo los desarrolladores le están dando bastante fuerza a esta mecánica del no gasto de energía así que es otra carta más que se va a sumar al grupo de estas cartas que se favorecen justamente con esta mecánica aquí, acá mira lo bueno es que tienes otras cartas que se están. Están favoreciendo también del no gasto de energía en el mismo mazo ¿no? En este caso vas a tener a la Misty Knight y vas a tener a Cíclope me parece que son las otras cartas que cuando finalizas un turno sin gastar energía te da un beneficio y acá también va a estar encadenado justamente con Hulk ¿no? que dándole incluso el beneficio sin gastar energía también vas a estar dándole más 2 de poder a Hulk cada vez que no gastes energía en un turno. Ahora aquí por lo que yo puedo entender. Es que no está en relación a la cantidad de gasto de, de, de energía que no gastas. Con el poder que pueda recibir Hulk. O sea acá lo que te dice es simplemente si gastas o no gastas energía. Si no gastas energía no importa la cantidad de energía que no gastaste. Igual Hulk está recibiendo más 2 de poder por cada turno. En los cuales tú no gastaste energía. Así que eso está muy bueno. Porque digamos que si tú eh, desde el turno 1 no gastas energía turno 1, y eso más 2, ¿verdad? turno 2, turno 3, turno 4 turno 5, vas a tener más 10 de poder probablemente, sí, más 10 de poder probablemente que sean, que puedan llegar a ser bastante fijos ahí, o digamos entre una situación más normal porque la ideal sería que se carguen más 10 de poder, pero en lo, eh, digamos una situación normal vendría a ser más o menos un más 4 o más 6 de repente lo cual haría Hall muy atractivo ya para poder jugarlo, o sea, lo estás poniendo sobre la misma, ¿quién? estás poniendo sobre ágata lo estás poniendo sobre el mismo gigante lo estás poniendo de repente sobre el mismo destroyer también. O sea, ya que sea un 6-16 ya renta bastante. La verdad, jugarlo a Hall por ese poder que va a tener. Sobre todo porque lo puedes jugar en cualquier ubicación. Así que acá Hall se va a volver una carta muy buena. Como una un posible coste 6. Muy útil dentro de este mazo. De aquí hasta el momento muchachos con el análisis que vamos haciendo de por 100 stats el alto evolucionador es muy bueno, en su habilidad es increíble también, están viendo cómo potencia a otras cartas sin habilidades y prácticamente las vuelve meta, inclusive ese hall que está, se va a hacer muy poderoso con la evolución justamente del alto evolucionador, está bastante interesante la verdad lo que puede hacer y viendo tan solo sus stats y la habilidad del alto evolucionador y cómo impacta en otras cartas es un gran candidato para hacer un Big bat. Esta versión que he encontrado aquí de este masito con el alto evolucionador para mí es una versión bastante buena muchachos. ¿Por qué? Tiene bastante sinergia, sobre todo porque acá está trayendo cartas como Sunspot. He visto otras versiones que también traen a She-Hole, pero la verdad no sé si te sea tan conveniente de poder jugar a She-Hole en turno 6 sin haber gastado energía previamente en el turno 5. Me parece que no tiene tanto juego eso todavía, pero acá con Sunspot sí hay como que bastante margen para poder ir no gastando energía y que Sunspot se vaya pues eh, nutriendo un poquito con esa energía con su poder pero a ver, acá eh, lo que veo es que el alto evolucionador va a hacer que sea mucho más relevante todavía eh, este mazo que estábamos viendo con Luke Cage y Asmat no este combo donde, le donde justamente po este, estaba poniendo poder negativo a, los a las cartas del oponente y creo que ahora van a encontrar un mejor lugar donde poder funcionar y en este caso va a ser con el alto evolucionador incluso el Spider Woman también pone poder negativo, entonces ¿qué pasa? este poder negativo ¿para qué sirve muchachos para que también la abominación pueda costar menos como es una forma también de ayudar a que la abominación acá de repente pueda costar forzar digamos a que sin necesidad de las habilidades evolucionadas de las otras cartas no de repente tratar de forzar a que esta abominación pueda bajar más rápidamente de coste y así la puedas lanzar gratis incluso en el turno 6 no sería lo ideal la verdad pero acá estamos viendo que hay cartas como sunspot que va a sinergiar bastante bien con las, con las habilidades secretas que está dando el Alto Evolucionador lo vas a tener también a Luke Cage y a Smat que son un complemento muy grande eh, vas a tener las demás cartas que no tienen habilidades en estos momentos que las tienes en este mazo, tienes a Wasp, Misty Knight Shocker, Cíclope, La Cosa tienes a eh, Abominación y a Hall, ¿no? tienes prácticamente todas las cartas metidas aquí tienes el Alto Evolucionador que también puede ser un gran turno 4 para poder jugarlo a tiempo así que no está nada mal y tienes los, el turno 5 que generalmente va a ser de la Spider Woman. O puede ser combinación de otras cosas. Wasp también va a estar interesante poder jugarla de repente en turno final. Aprovechando que hay un poquito más de cartas también. En las ubicaciones de donde está jugando el oponente. Así que se pueden hacer cosas bastante interesantes aquí. Y a este tipo de mazos generalmente que se manejan con Asmat. está dando poder negativo se les dice mazos tóxicos. Y creo que el Alto Evolucionador está formando su propio arquetipo. Justamente con estas cartas. ¿no? Un arquetipo nuevo, un mazo nuevo. Que va a sumar a las estrategias totales que tiene Marvel Snap con sus diferentes tipos de mazos que se están jugando hasta el momento Haciendo justamente que el juego sea más diverso, no, que haya muchos más mazos para jugar Otras opciones también que explorar que puedan llegar a ser competitivas Así que aquí veo que hay mucho futuro todavía y seguramente hay mazos que se pueden construir mejor alrededor del Alto Evolucionador Pero hasta el momento muchachos este masito puede ser un buen inicio Luego de haber hecho todo este análisis muchachos que lo he tratado de hacerlo más detallado posible para ustedes acá se puede decir que esta carta el alto evolucionador está cumpliendo varios de los requisitos para ser un big bad en este caso por el lado del origen de los cómics tiene un alto una alta chance de ser un candidato a big bad por el lado de sus stats tiene muy buenos stats su habilidad es una gran habilidad no tiene casi no tiene ningún tipo de restricción para que pueda ser activada ahora las cartas que está potenciando también con esta habilidad también están haciendo que sean cartas que se vuelvan incluso meta y que puedan pertenecer justamente a un arquetipo Y lo otro es que también el, este Esta carta del alto evolucionador Está formando también su propio arquetipo Que es lo mismo que ha logrado Thanos Que es lo mismo que ha logrado también Galactus Lo de Khan como ustedes ya saben Es una excepción ahí todavía porque Khan Está que puede mejor dicho Adaptarse a muchos de los mazos que se juegan Actualmente en el metajuego Así que teniendo en cuenta todos estos Factores que les acabo de mencionar Tanto de historia, de stats, de habilidad Y de parte de arquetipo tipo pues se puede decir que el alto evolucionador cumple estas cuatro cosas de manera muy eh, muy buena para poder eh, tener esta probabilidad de poder ser un Big Bad así que si en caso le gusta jugar este tipo de mazos donde esté jugando sea SMAT con Luke Cage pues esta va a ser una excelente oportunidad para que puedan adquirir esta carta sobre todo si se hace Big Bad creo que va a ser muy cotizadita de poder gastar 6000 tokens en esta cartita y me encantaría poder saber sus opiniones dentro justamente de los comentarios de este video ya saben en cualquier duda consulta la pueden hacer aquí O también estoy en transmisiones en vivo de lunes a viernes en la plataforma morada El enlace lo van a encontrar también en la descripción del video Así que ya sabes, te espero allí Un abrazo para ti